Mira, eh, estamos en la zona más densamente poblada a nivel nacional en cuanto a aves y cerdos. ¿sí? Eh, la zona de los altos de Jalisco eh, tiene el 55% de las aves de postura comercial de nivel nacional, a nivel nacional. Esta es una empresa integrada ya que tiene aves, cerdo, ganado, de engorda, de registro, borregos, agricultura. Eh, hay instalaciones para 700.000 700, aves, eh, aves en producción y esto una crianza de desarrollo de 100.000 cada una. todo esto y el alimento puede venir eh, contaminado con algún agente patógeno y si no viene contaminado pues lo puede adquirir el ave en el hábitat simplemente porque lo, lo puede respirar o lo puede consumir por materiales contaminantes. Entonces eh, es un desafío que tenemos y que precisamente el XPC de Diamond B nos ayuda a contrarrestar esos agentes patógenos y nos ayuda a evitar el uso de antibióticos ya que es un producto orgánico y pues no utilizamos promotores de crecimiento alguno ¿sí? ¿para qué? para que el producto final que es el huevo llegue inocuo a la persona que lo consume mira eh, se utiliza en vía alimento ¿sí? Eh, de hecho viene en los núcleos en el premis ¿sí? que se elabora en una, en una planta especial para producir los núcleos y ya se adiciona al alimento eh, adicionamos 1 eh, kilo 200 por tonelada y va desde la etapa de, iniciación, de levante, iniciación, crecimiento, desarrollo y booster de arranque A hoy, la primera vez que utilicé el Diamond Bee, tuve desafíos en este caso fueron de origen bacteriano y la respuesta al antimicrobiano fue mucho más rápida. La recuperación del ave fue mucho más rápida, más veloz. Entonces yo no tengo una diferencia el antes y el después en la respuesta del uso del antibiótico aunado a los beneficios del y Dambi, a la respuesta y a la recuperación de la parvada. Lo primero que vi fue que llevaban un muy buen control de calidad en los productos, en la elaboración, de, porque conocí la planta, como te digo, eh, llevan muy buen control de calidad, son constantes en su calidad y ¿por qué nos fijamos en Diamond Bee? Porque pues ya el tema de, de mucha repetición ahorita en los congresos que me toca asistir a vícolas a nivel nacional e internacional, pues el punto es integridad intestinal y dentro de ellos pues nos fijamos en Diamond B, ya que pues eh, está directamente involucrado en este tema. Que no es un, tra no es un trabajo de investigación que se queda en el laboratorio, es un trabajo de investigación práctico pues vamos que todo lo que realizan en ese área laboratorio de investigación es aplicable en el área productiva en el campo primero te disminuye mucho huevo sucio ya que desplaza las bacterias patógenas eh, hablando de ese tema hablando nutricionalmente Tienes mayores producciones porque las vellosidades y tu intestino absorben mayor número de nutrientes porque tu intestino está sano. Se paga el producto y con creces. Porque te digo, no nada más por el beneficio de la producción, sino porque también tu sistema inmune te evita que entren problemas patógenos Te voy a recomendarlo por la razón de que ya lo probé, sí, y no una vez. Yo tengo ya prácticamente tres años de estar usando continuamente. Entonces, claro que lo recomendaría porque yo he visto muchos mucho beneficio. O sea, es una, como decimos comúnmente, es una pedrada segura el uso de este producto. Mi nombre es Juan Ignacio González Martínez, soy gerente de producción de Agropecuaria Ciudad del Huevo y utilizo el XPC de Daymon B.